Aquí está paso. Buenos días, gracias por vuestra asistencia. La, la presente de rueda de prensa eh, viene al hilo de las de, nuevas declaraciones del alcalde Azcon sobre la ubicación de la Romareda de mantenerla en el, en el, en el actual sitio. ¿no? Y la pregunta que nos formulamos es por qué anuncia ahora esta nueva, esta nueva toma de postura ni tampoco en qué en que la basa, porque tampoco nos aporta ningunos informes. Desde luego, la hipótesis que barajamos es que por fin se ha dado cuenta de que tanto la afición como la ciudadanía, tal vez porque ha estado atento a las encuestas de opinión, están mayoritariamente a favor de, de mantener la, la actual ubicación. Pero al hilo de esto queríamos eh, plantear que, que la opción de reformar la Romareda de una remodelación más o menos integral o una simple reforma, no está presente en el, gobierno, en el documento que el Gobierno presentó a los grupos municipales. Ese documento es interesante, pero expresa una serie de opiniones que nos parecen eh, incompletas. Cuando se aborda eh, la cuestión de, de un nuevo estadio, como se aborda en este informe sin, sin incluir esa opción de, de reforma, se habla de unos costes de urbanización, pero por ejemplo no se habla de los costes de un nuevo equipamiento, no se habla de los costes de la, del reordenamiento de la movilidad, tampoco se habla de la, de la factura ecológica, es decir, de la huella de carbono. Muchas veces eh, se nos dice que es más barato eh, construir uno nuevo y tirar el viejo que reformar el viejo, pero ahí no se está teniendo en cuenta esos, esos costes de la factura ecológica que suponen los costes de nuevos materiales en un mundo finito en, materias, en cuanto a materias primas y tampoco se tienen en cuenta los costes relacionados con, con los desplazamientos y la, y la contaminación que pueden producir esos desplazamientos. Toda esta serie de costes no aparecen en, en el informe y le exigimos al alcalde Azcón que para poderlo valorar tanto los grupos municipales como la ciudadanía, aporte esos informes. Pero que también tendrían que venir acompañados de las fórmulas de financiación, fórmulas de financiación en las que yo creo que debería, debería quedar claro que el coste de las obras debería ser como mucho compartido, pero que desde luego habría que impedir que, que esos costes supusieran maniobras especulativas en materia de vivienda como nos tiene acostumbrados este, este Gobierno. Cuando hablamos nosotros de que este Gobierno debería aportar los informes sobre la rehabilitación, nos basamos en que en la anterior corporación, ya en el año 2015, en unas jornadas que, que realizamos, y en un informe técnico de la Dirección de Arquitectura, se optaba en de las, por, por, por, el, por lo siguiente. Se decía sobre el diagnóstico preliminar para un proyecto de reforma. Se dice en ese informe, por razones estructurales, no existen sectores que deban derribarse con carácter absoluto. Esto es obvio, esto es lógico. ¿Ustedes creen que, que la FIFA habría autorizado un partido de la selección en un estadio con problemas estructurales? Evidentemente que no. Por otra parte, las reformas que se plantean de cara a ese partido de la selección en el mes de septiembre no atienden en ningún momento a ningún problema estructural del estadio. Es decir que en ese informe se hablaba de que no existían problemas estructurales y se, se indicaba, por razones de viabilidad funcional, el bloque que constituye la tribuna preferente cuenta con las condiciones necesarias para reconstruir en él el sector principal del programa de un estadio reformado. ¿Qué quiere decir? Pues que esa grada oeste, esa tribuna preferente, podía ser realizada de nuevo. Podría ser derruida y reconstruida. Al igual que, por ejemplo, acometer la estructura de los goles norte y sur, incluyendo sus cubiertas que son susceptibles de rehabilitación en el futuro, decía ese informe de arquitectura. O la mejora de la durabilidad en la estructura del hormigón armado. O la rehabilitación integral de la grada baja. Bien, pues sobre todos estos elementos en los que se inciden en una reforma de un estadio que podría ser calificado como estadio UEFA de la cuarta categoría, pues ¿por qué no se aporta el coste para que la ciudadanía y los grupos municipales podamos valorar en, en, qué, en qué parámetros nos, nos movemos? Bien, en, bajo, bajo esta óptica está claro que la, que la apuesta por la rehabilitación debe ser tenida en cuenta como una opción más. Y esa apuesta por la rehabilitación, insisto, parte de un consenso existente en unas jornadas realizadas en noviembre de 2015 en la que intervieron agentes sociales expertos de todo tipo y viene también avalado por esos informes de la Dirección de Arquitectura que os he puesto de manifiesto realizados ya en el 2015 y que llevó a, a que el Gobierno anterior acometiera una sola de urgencia en los elementos que podían, que podían ser importantes. Bien, bajo estos parámetros, nosotros lo que nos planteamos es que un Gobierno que no afronta Inversiones ni en plantilla municipal, ni inversiones en los barrios, ni en vivienda social, y que encima no hace más que hablar de una deuda que arrastramos, además desde, desde, la, de la, desde la Expo 2008, yo creo que no, no podemos aquí hablar de, de gastarnos alegremente esta ciudad entre 100 y 150 millones de euros cuando existen una serie de prioridades. Es decir, que la, que la opción de la rehabilitación con informes adecuados, igual que con informes sobre las otras opciones, debe ser tenida en cuenta. Y que, en ese proceso participativo, donde pueda deliberar la sociedad civil, con base en todos estos informes que requerimos, lo lógico sería que se hablara también de, de una posible consulta popular para que la ciudadanía se pronunciara sobre el tema. En definitiva, esto es lo que queríamos eh, poneros de manifiesto, que haya... Una información suficiente sobre los costes, que haya la posibilidad de una consulta y que, desde luego, el, la opción de la rehabilitación o reforma de la Romareda sea tenida en cuenta, como, porque es la opción también menos gravosa y la que permite equipararnos a un estadio UEFA en unas condiciones más que decentes. Indicábamos también, si queréis que eh, abunde en ello, en el tema de, de que estaría bien, ahora que hay tanta prisa, no se sabe por qué, sí, se sabe por qué porque hay una nueva, unos nuevos accionistas en el club, pero ahora que se insiste tanto en que los grupos municipales o la ciudadanía nos pronunciemos, yo también sería partidario de que quien primero tiene que decirnos algo es el, el club y, la, y los actuales accionistas ¿no? que se pronuncien para que también nosotros sepamos un poco los grupos municipales y la ciudadanía, sepamos también qué idea llevan, ¿no? porque podría ser relevante incorporar esa, esa visión que puede tener el club en este debate. ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias. Okay.